No, no me asustes Ay, perdón Era una broma No, cuán broma, mi Luna ¡Ay! Especial sin de noche de brujas <risa> Amores amigos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube Especial de Halloween Nos demoramos bastante tiempo haciendo esta belleza Amores, hoy vamos a hacer algo súper... Y es que vamos a ir y vamos a asustar a todo el mundo. ¡Ay, no me cayas! ¡Ay, me cayó. Dos segundos. Ya. Bienvenidos al 31 de octubre, mis amores. Vamos a empezar asustando a las personas que trabajan en el edificio. Muy bien, muy los, los colores encima del cuaderno, no, no, no, tranquilo. No, no, no. Saludos a mi canal de YouTube. Enhorabuena la a las mejorcitas. Sí, sí, Un saludo sí, sí. para mi canal de YouTube. ¿Se murieron de susto? Sí, demasiado. Feliz Halloween, chicos. me asuste. No, perdón. Era una broma. Mira, ¿cuál es para broma? Mi no, nada, no, no, no, no, no, no, no, no, me no, mi... no, chao. Ah. <risa> <risa> Casi me voy. Sí la vi que estaba ahí. Casi mofa. Invita invité a una amiga a mi casa de Chaval. No, no, no, no. Amigos, espero que les haya gustado este especial de Halloween con todo el amor del mundo. ¡Feliz Halloween!